En Haití, señores, es todo de... Haití es un estado fallido, realmente Haití hay que cerrarlo. Videlquis, Duarte. No. Eh, en Haití hay una situación bastante complicada por lo del terremoto acaecido el pasado 14 de los corrientes, es decir, de agosto. Y la situación se complica más, valga la redundancia, puesto que actualmente en Haití existen diferentes bandas que se apoderan de las calles y estas bandas estaban obstruyendo el paso de los convoys o camiones que llevan ayuda humanitaria a las más de 650 mil víctimas del movimiento telúrico. Resulta que a través de un video he difundido a través de diferentes medios y redes sociales, el líder máximo de una de las bandas más importantes del de país del otro lado de la isla dijo que van a hacer una tregua, que van a ceder para que las, los camiones de ayuda humanitaria puedan pasar a la península suroeste, que es la parte donde hay más de 12.000 heridos y donde hay más personas necesitadas, como consecuencia del mencionado terremoto. Cabe destacar que los ciudadanos, puesto la desesperación, que por la falta de comida, por la falta de insumos, por la falta de ropa, han saqueado los diferentes camiones que pasan con ayuda y poniendo en peligro la vida de la mayoría de los transportistas. Roberto, ¿qué piensa usted mira, sobre eh, mira, es el, pro, el peligroso problema de, la, de las bandas armadas? Sí, mira, eh, bueno, Haití. de hecho le han pedido al primer ministro y a Haití que ayude con esto para que la ayuda pueda llegar, que están llegando básicamente por, por mar, porque realmente el camino, un camino muy difícil llegar a, a, a hasta esa parte eh, tan lejana de, de Haití, esa península que fue donde se originó mayormente los daños del terremoto. Entonces están llegando por agua. República Dominicana ha enviado varias ayudas. Y miren ustedes miren ustedes este video, precisamente, cómo llega eh, eh, la ayuda y cómo en Haití está la gente. Oye, eso es, señores, primera, eso es tétrico. Saqueando los cómodos. No, no, no, eso es, óyeme. No dejan ni que lleguen bien los barcos. O sea, no hay, na, no hay organización, no hay, no hay autoridades. Señores, Haití y, y República Dominicana, lamentablemente, eh, eh, es la que sufre la consecuencia inmediata de lo que pasa en Haití. ¿Eh? Por ejemplo, ahí tenemos una fiebre porcina africana, y lo de africana no es porque específicamente la que está aquí. Eh, eh, venga de, de, desde África, sino que esa fiebre eh, nació como el, el mismo COVID, que se dice que nació en China, la uh -huh. fiebre porcina eh, africana nació en África. Pero eh, ahora mismo la eh, República Dominicana ha tenido que sacrificar eh, no solamente los cerdos, sino también sacrificar la economía que mueve ¿verdad? de 1.200 millones de dólares al año de la, de la economía eh, porcina y ahora mismo está prácticamente paralizada, porque todas esas posibles que se paralizó o que tuvieron que sacrificar los cerdos, están paralizadas. Entonces, yo decía en un comentario en la CERDA, y aquí también, eh, en este programa, de que hay que ver, no, porque obvio, lo que discutía con José Luis Mendoza, no es que busquemos el paciente cero, es imposible el paciente cero, eso nada más ni en película. Ahora bien, lo que hay que ver en Haití qué está pasando con las personas que están criando cerdos en Haití. Porque, ajá, muy bonito, aquí vamos a sacrificar, vamos a erradicar, bien, perfecto. Y si los cerdos que están en la frontera, que se están criando en Haití, tienen problemas de fiebre porcina. Hago esto para que ustedes sepan de que si las autoridades dominicanas, el presidente Luis Abinader, que no lo escuché en el discurso hablar de esa situación Qué está pasando en Haití y cuáles medidas, aparte de las que se anunciaron que iban a, a hacer un, un muro, que no sé en qué va ese, ese muro, gracias a Dios, el río Artibonito se resolvió un poco la situación eh, con el tema del río Artibonito y una serie de, de, de, de casos pendientes con nuestro hermano país Haití que tenemos eh, que, que tomar en cuenta. Esta situación, esto, mire, indicando que va a haber, hay un estallido social en Haití. Sin embargo, Roberto, hay que mencionar que no es segura la tregua, porque el señor Manuel Alba, quien es el coordinador general de la agencia española en Haití, dice que es negociar que negociar con las bandas armadas es como negociar con Satanás, que ellos no saben en el momento en que ellos vuelvan a atacar, a pesar de que han prometido que además de ceder, van a, a proporcionar ellos mismos ayudas humanitarias. Si sí, no, es que no hay garantía. porque Pero no hay garantía porque estamos tratando con delincuentes. Exactamente, o sea y son tipos que, o sea, no, no tienen control de nadie, ahí no tienen control de nadie, mataron a su presidente, de imagínense ver, ustedes. De verdad que Haití está en una situación sumamente eh, tétrica, porque no sale de una de la muerte de su presidente, y no de una muerte cualquiera, una muerte, eh, un magnicidio horrible, y ahora mira lo que pasa, el huracán también, eh, como el, el terremoto. Y la de misma este tormenta Grace. También la tormenta Grace. Y mira ahora, cómo ese país todavía no se ha podido estabilizar, ni siquiera, vamos a ponerle un 10%. Entonces, debemos, debemos de poner Haití en oración, señores. Haití está pasando no, no, por a, una crisis. Aparte de poner en oración, por una crisis. República Dominicana tiene que ponerle más atención sí y ver y presionar a la comunidad internacional, a Francia, a Estados Unidos. Que principalmente a Francia. Para que, que intervengan intervenga de que una intervenga. forma que pueda, a, a, a Haití hay que, hay que eh, eh, invadirlo, a Haití hay que agarrar y ir, como hace Estados Unidos, por ah, ejemplo, Dios. en Afganistán. Sí, mira eh, cómo está ahora, que, que ahora se demostró que fue fallido. Totalmente, ¿Eh? y, que, y Biden dice la tregua que le dio, que era hasta el 30 de este mes, vamos que está No, no, poquito, la, ah, no, la, para que entienda, la tregua no es, porque no, ya Biden sacó, la, mandó a sacar la tropa, la, la tregua la es tropa. para que el gobierno eh, afgano pueda dejar que la, la los eh, estadounidenses eh, que están allí eh, puedan salir, salir, como también claro. esas personas que trabajaron con el gobierno de los Estados Unidos. De hecho, eh, Biden solicitó a la aviación privada y ya sí. varias líneas aéreas van a comenzar a, a enviar aviones para comenzar a sacar, porque eh, esa tregua es para eso, es para, para eso, sacar claro, para a, a, a, a los estadounidenses de Afganistán. ahora Robert, que ¿no? Biden, escúchame Luis, ha bajado mucho su popularidad, porque ahora comenzan a sacar trapitos sucios. Por ejemplo, <ríe> cuando era vicepresidente de los Estados Unidos, en la presidencia de, de Barack Obama, eh, en ese entonces, eh, el líder Al Qaeda, que supuestamente, y digo supuestamente porque solamente Estados Unidos tiene la prueba, que fue el, el autor intelectual de los ataques del 11 de septiembre, dijo que a Biden había que dejarlo y ayudarlo. En caso de que Barack Obama, porque no reconoce si al principio, eh, cuando Barack Obama llegó a la presidencia de Estados Unidos, el primer eh, afroamericano eh, de color que llega a la presidencia de los Estados Unidos, se decía que lo iban a matar, que no iba a durar dos años, que... Un sinnúmero de especulaciones. Entonces, supuestamente, Osama Bin Laden, decían que a Biden había que ayudarlo, porque Biden eh, podía ser el presidente de los Estados Unidos en caso de que a Osama Bin Laden, a, a Barack Obama, pues eh, lo asesinaran o muriera, qué sé yo. Entonces, eh, eh, por eso se dice que ese respeto al presidente Biden, lo cual le ha, a, le ha ayudado a bajar popularidad en los Estados Unidos, y de hecho se dice que, que, que Biden, yo eh, lo libre, eh, no llegue a, a, a culminar los cuatro años de presidencia de los Estados Unidos, porque recuerden que ya es un señor de avanzada edad y que supuestamente no, no, no, no está coordinando bien eh, sus decisiones. Bueno, eh, pero... Ahora, <risa> no, Luis, ¿Ustedes creen que lo que esté pasando en, nuestra, en nuestro vecino país de Haití eh, sea la falta de, de, de, de un capitán dentro del barco, es decir. Es que no de, hay capitán. De, pero, pero te digo, si es que hace falta un presidente dentro de Haití para que puedan pues eh, regir las autoridades como mandan. No, mira lo que pasa. Mira, ahora está Ariel. Mira, mira lo que pasa. No, menos. no, pero que ahí no hay. capitán. Eh, no, o sea, no, no hay capitán. Mando, no hay mando. Porque no hay con, no, no, no yo, es lo mismo que alguien no, formal. No. Yo, yo hablé con, con varios haitianos, haitianos que trabajan aquí, y óyeme, me duele escucharlo cuando ellos dicen. Eh, yo con un millón de pesos me voy a Haití a invertir. En Haití cualquier negocio deja dinero, porque no hay de nada. Y es verdad. Ahora bien, ¿qué es lo que está pasando en Haití? Que la comunidad internacional, hay países que se benefician, principalmente de la corrupción. Haití es un depósito donde se trafica con armas, con personas, con drogas, con de todo. Entonces, hay un grupo, incluso de, de, de personas poderosas dentro de Haití y fuera de Haití, que eso le beneficia. entiende Entonces, no le conviene a ese grupo que, que en Haití... Eh, se establezca un gobierno democrático y que ponga orden. No le conviene. Mira, con, con Entonces, eso... eh, ahí viene el tema de la educación. La mayoría de haitianos tampoco se han preparado para poder eh, exigir sus derechos como ciudadanos de un país, entre comillas, supuestamente democracia. muy lejos de la democracia. Con eso que usted dice, Roberto, yo, yo soy testigo, porque en mi barrio, un saludo a las personas en el barrio San Pedro que ven este programa, la mayoría de, de los que residen allá. Eh, un haitiano que trabaja, eh, eh, eh, trabaja eh, construcción, él se me acerca y me dice, si yo lo puedo ayudar a comprar un inversor, cuatro baterías y una televisión para mandarlo a Haití, porque él dice que con esa eh, inversión que él mandaría hacia allá, su familia se puede mantener, porque haría una especie como de, de, de cine, para que las personas vayan, eh, paguen Y vean, es decir, lo que Roberto dice con la inversión Es algo cierto porque he escuchado Muchas ideas de, de, de ellos Con respecto en comprar cosas Y mandarlas hacia allá Ahora bien, yo lo que entiendo es que hace falta Alguien que ponga la mano recta no, porque y, es y que, que hace es falta que, alguien que, es que diga Es que por ir aquí común, obligatoriamente es que tiene que ir, es, Eso tiene que hacerlo eh, Las potencias ayudar sí. A reconstruir de democráticamente eh, eh, en Nuestro país en Haití Vamos a la pausa y bueno, eh, de hecho, eh, hablando de Haití, el ingeniero Alexandre Galvez, quien es un empresario haitiano, eh, tiene empresas allá. De hecho, eh, de, hubieron varios empleados de él que fallecieron. Hablé con él el mismo día del terremoto y estaba llorando. De, tuvo que ir al médico porque hasta se le bajó la presión y todo, porque perdió, aparte de eh, gran parte de, de alguna, a, algunas de las oficinas, también empleados eh, de él en el terremoto. Lamentable.